respondiendo esta situación, de esta denuncia del actual incumbente. Nuestro hermano Julio Marcelino en el aire, hermano. Buenos días. Sí, gracias. Buen día, José Manuel. Estoy llamando para colaborar lo Yo soy la persona que me rentó la planta eléctrica y yo reto al director a que me busque una factura de mil pesos por el día de esa planta. Ajá. Cuando la regional a mí me debe dinero desde enero, oye bien, desde enero, factura de escala de enero, la planta que se llevó por emergencia, que así mismo como dijo la doctora, habían 12 personas en ventilación, que si duraban más de 15 minutos sin ventilación, se muere. Y ellos me llamaron me de emergencia, yo llevé la planta y me dijeron, incluso yo le dije, yo no le mando plata a ustedes. y me dijeron que la vamos a pagar inmediatamente por la deuda que ya tenemos atrasada, facturas desde enero, la ha tenido que pagar todos los impuestos porque tenemos que pagarlo obligatoriamente sí. y llevé la planta. La planta fue por seis mil pesos diarios a la regional oye bien, ¿por dónde va? o sea que el doctor tiene que hablar la verdad porque no somos así yo no soy persona de estar hablando públicamente pero ya me están afectando a mi empresa y ahí yo tengo que hablar o sea que en el caso Julio de lo que tú estás planteando la que ellos alquilaron ahora sale más cara que la que tú le tenías alquilada claro que sí Claro que sí. Incluso yo tiene toda la factura. Mira, a mí me debe factura desde ingeniero, de una planta del Hospital de Nagua. Oye, óyeme, el, el doctor Abó me dio la cuenta y a partir de ahí me, se hicieron dos expedientes más por alquiler de planta. Esos expedientes están firmados todos para pago. A mí no se me ha pagado. Después que yo le dije que le iba a exonerar que ya estaban por encima del contrato apareció el dinero que eh, por error de los de, de algún incumbente no le encogieron en el en el le dije miren vamos a ver qué vamos a hacer con esta factura también porque ya yo estoy pagando impuestos de, de toda esta factura que se han generado he perdido más de 10 días en la regional porque el director está ahí viendo, día por día día por, me pude reunir dos veces y nos pusimos de acuerdo incluso me dijeron la planta del hospital del Puebla va a pagar el hospital San Vicente se hizo una reunión con el director del hospital San Vicente también después quedaron que no que era la que a la pagar ahora a partir de ahora eh, tomaron la decisión de hacer una nueva licitación la ganó otra compañía pero no me pagan mi dinero tampoco entonces muy bueno que se está dando el servicio pero no le paga tampoco bien, bien. Entonces, yo creo que debemos revisarlo y ser más cerdo. mira el incumbente que me llamó cuando eh, pasó el problema bueno, pensaba, que era el administrador que fue la persona que denunció al doctor ayer le dijo que había 29 millones eh, imagínate tú si ellos toman la decisión de esperar a una llamada de la capital una licitación ¿Qué a pasar con esas 12 personas que estaban ahí? Sí, ciertamente. ¿Sí? Entonces, si esa persona se muere, a la doctora, a a la regional, a la todo. Sí, Pero, sí. como ellos resolvieron el Sí, hermano. Eso fue para aclarar, para que las cosas vayan funcionando. Como son. Sí, cómo no. Eh, esperamos señor, que... No me Exactamente. Este es un, un desmentido más a estas eh, declaraciones. Eh, el director regional de salud, el doctor eh, Rafael Rodríguez, que eh, dice nuestro compañero Julio Martelino que le muestre en una factura de que había una planta eh, en 10 mil pesos. Buenos días. Con la planta esta, porque eso es muy importante. Yo diría mil pesos diarios, pero yo más para la salud. Lo que es. Para la salud es muy, muy importante. Lo que dice Julio es que era por seis mil pesos, que fue que la no, no, que, que eso, aunque sea que una planta por diez mil pesos diarios. Gracias entonces por la llamada. Vámonos a una brevísima pausa comercial, señor director, cuando regresemos.